¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión estamos hoy, a miércoles 18 de agosto, en la isla de Cozumel. ¿Qué es lo peculiar? Pues que el día de hoy toca tierra el huracán Grace, cerca de las 11 de la noche. Entonces, afortunadamente, yo voy a estar en turno laboral dentro del hospital. Y se me hizo una ocasión especial para grabar en cómo se vive un huracán dentro de un hospital. Ahorita lo único que tenemos que hacer es como que acomodar cosas, guardar documentos importantes. Y pues nada, ahorita que vayamos al hospital, grabamos un poquito para ver cómo se ve el cielo. La neta no me ha asomado, pero desde aquí se ve que ya está un poquito nublado y se escucha más o menos fuerte el viento. Ahorita salimos. Estábamos a punto de salir ya al hospital, pero creo que la lluvia se nos dejaba de adelantar. Miren. Ya nos vamos amigos, tuvimos que pedir taxi porque la lluvia está bastante, bastante fuerte. O sea, no se puede ni caminar dos segundos porque ya te empapaste. Entonces, ahorita que llegamos al hospital, volvemos a grabar. son las 820 de la mañana tuvimos un pequeño susto hoy antes de salir del depa porque pensábamos que ya pues como que ya había agarrado un poquito de orillita de, de la tormenta pero solamente duró como unos 10 15 minutos que fue lo que nos tardamos en llegar al, al hospital ahorita como pueden ver pues estoy en el, en el patiecito y este, pues, amainó un, un poco esto de la tormenta vamos a ir viendo como conforme pase el día, se, se va poniendo pues peor, o si se mantiene así de calmado. Pero como quiera, pues hasta ahorita todo pinta bien. Vamos a echarle ganas al turno, y nada, buen día, chavos. No podemos recibir al huracán, raza, si tenemos el estómago vacío, entonces... Hay que aprovechar a ver si todavía los puestecitos de comida siguen abiertos, a ver si hay, o por lo menos están laborando, no sé, mediodía. Y el gobierno de Quintana Roo acaba de sacar un anuncio indicando que estamos allá en alerta amarilla. ¿Qué significa esto? Bueno, la alerta amarilla de huracán nos da a entender que se esperan vientos de hasta 60, no, 63 km por hora y que esto puede durar hasta 36 horas. Entonces, vamos viendo como que la cosa va incrementando, tal, tal parece que no va a pegar suavecito como se pensaba, pero pues estamos prevenidos y estamos en un lugar muy muy seguro. Por lo pronto, acompáñenme a echar la papa. ¿Qué te pareció la quesadilla? A mí me encantó Es por eso que me pedí un sopecito ¿Me quieres acompañar a comérmelo? Vamos, te invito Mira nomás, qué rico, qué rico se ve Y tú me vas a decir con cuál te la vas a comer Con la roja, la de habanero O la verde O pesito, champiñones, bistec y salsita. Vamos. Los guisos, los guisos son el punto clave, pero la salsa, muy, muy rico, muy muy rico. Ya todos se, se están preparando Todo se está cubriendo Todos los equipos los están aislando las dos y media. El airecito ya se siente como que si te llega a empujar, pues ya las palmeras, todo eso se está moviendo un poquito más más fuerte. El personal de mantenimiento ya empezó a tapar las ventanas con cinta con tablas. Vamos a ir a dar un tour por afuera del hospital para que se den un poco la idea de, de cómo nos están cubriendo. Hasta ahorita han anunciado ley seca a partir de las 5 de la tarde y toque queda a la misma hora. Vamos a ver qué onda. ¿No? ¿Has no? No, no sé si Yo escuché dos no, veces, pero no. Me... Una cuando estábamos acá, ¿verdad? Una vez, una vez, acá abajo. Pero como se escuchó con un golpe, pues. Ajá, una cuando dimos vuelta en el Scooby. Cuando venía, se asustó que fue mi trabajo. Y luego el otro, acá, cuando ya veníamos de la Ah, no, el que escuché de qué va a pasar cuando ya venimos. ¿Es ese? ¿Sí? A ver, vamos ah, a verlo.